Mira, me parece muy guapa y en cada una de estas tarjetas hay 50.000 euros ¿Qué, ¿No? para ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué es locura es esta? Squad! Pues, pues, pues, pues, empezamos el día con un montonazo de problemas Lo primero, como veis, es que se me ha roto el maldito sofá El sofá que nos ha acompañado tantas aventuras y tanto tiempo El segundo problema es que hay diferentes partes de mi cuerpo que hacen sonidos muy extraños Por ejemplo, mi mejilla hace esto Que parece una ballena Pero es que de repente nos vamos al culo bueno y hace cosas eh, mi culo creo que tiene vida propia y hace cosas super un poco raras y entonces Problemas que tenemos ahí que el niño pobre, durmiendo en mi maldita maca. Cállate, pobre, que es mi hamaca oh. ¡Es mi hamaca! ¡Está en mi casa! Si no tienes ni un céntimo para pagar esta casa Bueno, Iker, pero eso no significa que tú puedas entrar directamente a mi casa tumbarte donde tú quieras y hacer lo que tú quieras A ver, Tantín, corta ya Siempre es un maldito problema tener a este chaval aquí A ver, yo me he venido aquí a echarte de casa Como te has echado a Martina, yo te he hecho a ti, ¿vale? A ver, a ver, tranquilito, eh, maldito niño Que no porque tengas muchísimas joyas te me puedes acercar aquí como si me fueras a pegar, ¿vale? Dale a Vale, vale, vale Así si no, te echo de casa, rapidito, esclavo Vale, vale, pues voy, voy a darle esto a Aria Aunque es un poco raro porque es una maldita caja fuerte Y no tiene ningún tipo de llave <risa> Te voy a hacer una pregunta bastante, bastante, bastante, bastante, bastante, bastante, bastante, bastante, bastante. Bum. Interesante sí, ver, Se ha <șt -3> <va>. vuelto <_ Luca> ¿Tú conoces es? a un tal Iker? ¿Qué Iker ni Iker, Iker, Iker? Ari, Ari, Ari, Ari Lo único que te quiero preguntar es que si conoces al niño millonario, a Iker el niño millonario ¿Qué dices de niño millonario? Madre mía, niño millonario Ahora le ponemos apodos a la gente ¿Qué, millon... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Lo único que te estoy preguntando, Ari, es que si conoces a Iker el niño millonario Que no, te estoy diciendo que no, tío, de pesado, tío De verdad, es que es súper pesado, de verdad Pero que pesado peor, es, es que de verdad Me acabo de partir el culo por la mitad, tío A ver, Ari, ¿tú sabes quién es? ¿Sí quiero o no? ¿Qué, ¿Qué, tío? Que te estoy diciendo que no lo conozco si no me has visto con él Porque es que si no me has visto con él, ¿cómo lo voy a conocer? Porque es que... Vale, Uy. vale, vale, cálmate, cálmate Que te estás volviendo súper mega loca ¿Qué dices de loca? Yo no soy loca, tío Yo no conozco a nadie, tío pasando, y Ari sí que conoce a Iker ¿Cómo que conoce a Iker? Claro, lo conoce, obviamente A ver, sí que es la verdad, es que bastante, pero bastante raro, porque se ha puesto como super mega ultra eh, super rara, no era un comportamiento natural, pero se hicieron un plan para robarle todo el dinero, ¿pero lo conocen personas, sí o no? Pues no lo sé, pero yo creo que Ari se está haciendo la tonta porque oculta algo, no lo sé, Máximo Squad, pero la verdad es que el comportamiento de Ari ahora mismo ha sido muy muy raro, además mira Arta esto es muy raro Vale, chicos, es que tengo que ir a buscar una llave O sea, por eso os estaréis preguntando ¿vale? ¿Qué haces aquí en un bosque? En la nada, fuera de tu casa Bueno, una persona secreta me ha dicho que tengo que ir a buscar una llave al bosque Hmm, la cosa es que yo tengo que Encontrar esa llave, sí o sí ¿Por qué? Porque quiero ver lo que hay dentro De una cosa, bueno Que ya veréis, necesito encontrarla hoy Máximos Squad paramos el vídeo otra vez Justamente por aquí La cosa es que tenemos otra vez Noticias de Max Y es que no para de moverse Justamente hacia arriba de Rumanía Ahora mismo está en Salatrucel Esperemos que no se vaya más lejos Es decir que Max día a día se está moviendo o sea, la gente. Gente que lo está llevando y todo el rato, si os fijáis, no entra ni siquiera a las ciudades. Y el problema es que se está alejando cada vez más de donde estamos nosotros, de España. Así que bueno, Maximus Squad, vosotros decidís si vamos a ir a Rumanía porque la verdad es que esto me da muy, muy pero que muy, muy, muy mal rollo. Se está moviendo justamente hacia la parte de arriba de Rumanía. Así que seguir comentando en los comentarios, Maximus Squad. a ver qué es lo que pasa. Mañana más noticias. ¿Qué hay en esta maldita caja fuerte! Pues no lo sé, Nacar, esta caja fuerte me la acaba de dar el niño a mirar y diciendo que era para... Pero para Ari, ¿para qué? Es que no tengo ni idea. Pero el niño millonario no estaba enamorado de Martina. Sí, pero lo que pasa es que básicamente, como yo he echado, se supone a Martina de casa que nos iba a echar a nosotros. Eh, ¿cómo que nos va a echar a nosotros de casa? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Ah, vale, que la caja lleva llaves, es que somos tontos. ¿Y dónde está la maldita llave? O sea, me ha dicho que se la dé a Ari, pero. ¿Y la llave? Pues tío, piensa un poco: en las mochilas puede estar. ¿Pero cómo va a estar en las malditas mochilas, mano? en Los bolsillos estos que son gigantes, tío. A ver, con el grande, grande, tío, puede estar por aquí dentro. Mira, fíjate. ¿Eso Sí que es verdad, Maximusquad, porque siempre se sabe que en todos los vlogs pasan cosas muy, muy raras con las mochilas o sea, en todas las mochilas, siempre, siempre, siempre, en todos los vlogs hay alguna que otra sorpresa Vale, la blanca fuera, descartada La negra... Aquí tampoco hay nada Luego el azul Uy, este está guapísimo, Uy, está ¿eh? guapa, Y guapa, ahora que está llega guapa. el verano, ni te cuento Para ir ahí a la playa con flow fresco, ni te cuento Pero bueno, a ver, aquí tampoco está No nos enreguemos más La rosita que también Buah, la rosita a mí me, me flipa, Maximo Squad, de verdad No tenéis absolutamente todo en harta moda Y un montón de, de hacer suaderas absolutamente de todo para que compréis Así que, daros prisa A ver, Nacar, lo tienes al revés, pero bueno ¿Cómo que al revés? Llevo perfectamente la mochila Es que claro, yo como soy más grande, pues la, la llevo así, ¿sabes? Pues, porque se lleva con más flow y bueno aquí vemos el ejemplo del niño bastante pero bastante bastante bastante bastante bastante tonto pero Arta, se te olvida decir una cosa y es verdad y es que la mochila roja fijaros lo que tenemos máximo squad el maldito libro de la máximo squad ¿eh? efectivamente seguimos estando top número uno en amazon vamos bueno, malditos reyes de amazon así que esto es lo descripción, máximo, es cual sale el 4 de mañana, absolutamente todas vuestras librerías más cercanas a vuestra casa, este libro va literalmente a volar, así que espero que ya lo tengáis comprado en la preventa de Amazon, o si no, pues decírselo a vuestros padres, pero bueno, Naka. tanto este libro, tanto esta mochila, ya te digo que no hay absolutamente nada, bueno, pues yo esta tampoco hay nada, pero me la quedo y si no tenemos llave, pues habrá que preguntarle a Ari, ¿dónde está la llave? me dio una pista, pero era la única pista, porque claro, ahora no está la persona que me ha dado me dijo que estaba al lado de un palo de hierro pero es que yo no veo aquí ningún palo de hierro mirar cuántos árboles Que se pueden considerar como palos hay Y mirar cuántos palos tienen los árboles Así que <ríe> empezamos bien, ¿eh? Ay, de verdad, no lo entiendo ¿Dónde puede estar la llave? ¿Dónde puede estar la llave? A lo mejor por aquí hay cosas de hierro Que no hay ningún palo de hierro, tío ¿Vosotros veis algo? ¿Veis algo? Porque yo no veo nada aquí Palo de hierro, tío, palo de hierro, ya me dirás tú todo centro cos no, es de madera Ah, no, está oxidado es de... es de hierro Tiene que estar el palo de hierro, no digo yo, venga No me jodas, no me jodas, no me jodas No, no, no, no te creo, no te creo, no te creo, no te creo, no creo. ¡Encontrar la llave, encontrar la llave, encontrar la llave! Buah, chicos, encontré la llave Buah, esto lo voy a guardar como un tesoro, tío Dale like por esto Y suscribiros unos 55.000, 65.000 likes 65.000 likes, por favor ¡Arta, naca! ¡Arta, naca! ¡No nos importa nada! ¡No nos importa nada! ¡No nos importa nada! ¿Pero qué quieres? ¡Yo soy una mariposa! A ver, Arta se ha metido demasiado en el personaje, ¿eh? ¡Hola, eh Mi camiseta de a la máximo, camada, ¿eh? ¿eh? Cuidado, cuidado. Pues al lado! ¡Ya! ¿Dónde está mi caja? ¿Qué, ¿Eh? ¿Qué caja? Mi caja roja, estúpidos. Sí. Ah, sí, la, la llevo yo dentro de la mochila. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Sí? No Tenari, aquí la tienes. Tengo un regalo... A ver. Que me des mi caja roja, que la tenéis sí, vosotros que no la tengo. Solo, Aquí no la también, aquí la tengo también Que no la tenemos, Ari es que que sí de... que me una persona... ¿Cómo? ¿Cómo que una persona espe... qué ¿Por qué te tapas la boca ahora mismo, Ari? Nada, nada Algo raro estás haciendo, ¿eh, Ari ¿Cómo has sabido ¿Qué? de la existencia de la caja roja? Caja roja lo acabas de decir. Digo, la caja misma. roja de Nike. Sí, la caja roja de Nike. ¿Cómo sabes de la maldita caja roja que me ha dado Iker? Ah, ¿Y dónde está la llave? Que te la ha dado a ti. ¿Dónde está la llave? Que yo no tengo la llave pesado. ¿Dónde Ostras está ves, la caja? No sé dónde está la caja. ¿Dónde está la llave? ¿Qué hay dentro de la caja? No sé si me das la caja, a lo mejor yo te lo enseño. Ah, o sea, que sí que sabe lo que hay dentro de la sí, caja, pues Maximus Squad Bueno, si la Máximo Squad se suscribe, pues a lo mejor lo enseño uh. Máximo Squad, ya sabéis que más del 60% de la gente que ve nuestros vídeos No está suscrita al canal, así que suscribiros al canal Que es total, pero que totalmente gratis, no os cuesta absolutamente nada Lo único que tenéis que buscar es justamente este botón ahí abajo Y tenéis que suscribiros al canal También dejar un pedazo de like Ya sabéis que todos los vídeos son publicados a 8.40 Vlog diario, nunca, nunca, nunca fallamos Así que dime, ¿Dónde? ¿Dónde está la llave y la caja? ¿Ari? Vale, se acaba de ir corriendo Corriendísimo eh, a ver, Iker, ¿qué haces en mi habitación? ¿Y qué quieres? Bueno, mi habitación o tu habitación, llámalo como quieras, porque esta casa también es tuya. Mira, te doy pero... este dinero y estas gafas y me traes a Ari a escondidas. A ver, Iker, ¿tú te crees que con este montonazo de dinero que tienes aquí y estas gafas de una marca súper pero que súper cara me vas a comprar? A ver cómo son las gafas. Porque, bueno, a ver, todos verlos, sabes, hostias, están guapas, eh. La verdad, a ver. Me quedan bien, me quedan bien, me quedan bien. Pero, Iker, no puedo aceptar esto, de verdad. Tengo este dinero. Eh, pero, pero que, que no quiero este dinero, a ver. Pues hay bastante, pero que no lo quiero ¿Qué? ¿Pero tú no querías a Martina? Sí, ahora las dos pues No me marees, porque al final voy a hacer cosas que van contra mis principios Como son, dejarme comprar y yo no me voy a vender Lo siento mucho, aquí tienes tus gafas Y todo, y de hecho Iker, mira Como veo que tú vienes aquí siempre con mucho dinero y regalando cosas ¿Qué te crees? Que la máxima es cuando tenemos cosas Iker Pues te voy a regalar esta mochila De vive al máximo, porque la verdad te hará falta, mira, de hecho te voy a meter aquí las gafas Porque caben perfectamente en este huequecín de aquí Y vale por si tú me sobornas, ten una mochila de regalo para que veas de lo que sirve tu soborno No sé qué hay en la, en la caja, pero quiero saberlo, tío Tengo la llave, pero necesito la caja Te eh, doy este dinero y si lo aceptas te vas por las buenas y no por las malas eh, ¿Cómo que por las malas? Vale, Iker, esto ya se está pasando un poco Me estás amenazando un poco, pero bueno, Máximo Squad Pongo que tendré que aceptar porque no me gustaría estar a malas Mira, contigo Mira, y también te doy casa. este anillo Hola, chaval, un anillo de diamante Jeez. A ver Iker, te lo voy a aceptar Porque básicamente, a ver No me interesa que me eches de casa, la verdad Y ni harta, así que bueno, que no me queda otro remedio Entonces, ¿tú qué quieres que haga? Que me traigas a Ari ya pues yo voy a hablar con Ari, le digo que os veáis Tampoco no lo veo tan tan malo Y bueno, este dinero pues lo utilizaré pues para bienes comunitarios Así que nada, voy a por Ari Vale, escúchame Nacar Tenemos que hacer que Iker bajo ningún concepto se acerque a Ari, ¿vale? Pues no, no se puede acercar a Ari bajo ningún concepto o sea, Imposible que se acerque a Ari Y vamos ahora mismo a hablar con Ari para preguntarle si ella tiene la llave Porque yo estoy sospechando algo, ¿vale? Así que, Michael, sí, sí que me vende. Sí. Esto lo voy a hacer por el bien de todos tengo que hacer lo que ha dicho Iker Si no nos va a echar el la máxima house para siempre Así que, aunque a mí no me guste, lo voy a tener que hacer ¡Ari! ¡Ari! Somos mariposas, somos mariposas, somos mariposas A ver Ari, eh, Levántate porque vamos a hacer un trago de la caja Y es que, vamos a hacer un pequeño tratinto entre tú y yo, ¿vale? Vente aquí un segundito <ríe> Eh, Arta, yo ahora vuelvo que tengo que hacer unas cosas vale Vale Qué raro, ¿no? Pero bueno Bueno, el caso es que, Ari, ¿tú tienes la llave, sí o no? Ajá, yo sí. tengo la llave, la caja Proponme primero lo que quieres y luego te digo si sí si o si no Es un trato bastante, pero que bastante suculento Ya que sabemos que absolutamente toda la gente que no se ha suscrito en este vídeo ya se ha suscrito, ya sabéis El caso es que, Ari, tú me necesitas a mí y yo te necesito a ti Yo tengo la caja, tú seguramente tengas la llave Vale, ¿y qué? ¿Qué me propones? Bueno, pues te propongo compartir 50-50, la mitad para ti la mitad para mí de lo que hay aquí dentro No porque la caja me la da el niño millonario. Algo baratito aquí no hay. 55 para mí. ¿Y 45 para mí. Sí. 53 para mí y 47 para ti. No. Venga, va. 51 para mí y 49 para ti. ¿Troto ¿Te hecho o no? ¿Troto ¿Te hecho? Hola. No, no, no, no, para, para, para. para 50, 50, 50, Oye, ahí, mira, vale, 50-50 Ari, vale. 50-50. Pero no hay una, para, para. para. <risa> <risa> <risa> Estás en solo, amigo. Se corta, se corta, se corta, <risa> se corta. Ven, ven. Venga, chulísimo. Ya te colga el teléfono. Va, 50-50. Ari, va. No se rata, tío. <risa> Es maldita mía oh, oh, oh, oh. La caja es maldita mía no, La caja no. es mía Y siempre para ¡Ah! siempre será obvio Que no, que no entiendes, maldita niña Te un 50-50 Y no las has aceptado Es una tremenda rata sucia 50-50 mitad Para cada uno nada Ay, vale, pesado yes. Sí, ganador maldito negociador vale, de la loco. maldita historia Su majestad eh, que Casi me caigo, tío ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo? El suelo? Eh, sí, sí, sí, sí que sé caminar Vale, y que harta tiene la caja y la está intentando abrir No, pero espera, Ari la tiene que abrir sola, ¿vale? Ya, ya no imagino, pero es que, que yo, ¿qué quieres que haga? Está intentando la abrir y está hablando con Ari, están arriba, no sé, no puedo hacer nada más Pues ve y dile que no la abra y tráemelo Vale, su majestad, hay vale, máximos cuantos Claro, es que si no lo hago, me va a hacer algo muy malo el niño millonario A lo mejor acabo enterrado Así que, bueno, voy a intentar hacer lo que pueda Y ya luego le diré a Arta la verdad y ya está ¡Ari! No. Eh, nos tenemos que ir Ha pasado una cosa, Arta, luego te cuento, ¿vale? Eh, Ari, nos tenemos que ir ¿Qué? Escúchame, que vamos a abrir la maldita caja Bueno, ya la abríos otro día, Ari, ¿vale? que nos tenemos que ir Venga, va, nos vamos, Ari, venga Vámonos, venga, todo genial, todo chulísimo ¿Por qué? ¿Por qué este ¿Y por qué ¿Y este de 50? Oye, ¿me lo das? Un porque... momento que te lo guardo que te Sí, lo guardo. guárdamelo, Ari Porque, porque sí Ari está haciendo cosas muy, muy extrañas Pero es que quiero saber lo que hay en la maldita caja ah, algo raro, raro, raro Están tramando entre absolutamente todos Vale, Ari, vamos, por Hola. aquí Ahí está Iker Mira, Iker, te he traído a Ari Hola, guapo, tú. ¿Cómo estás? No, muy bien. Pues nada, Iker, ¿qué querías decirle a Ari? Ya a traído de la caja ya. No, te explico. Arta, Maravilloso, Arta, que quiere quedarse con el 50% de la caja. ¿Y, ¿Y por qué se quiere quedar el 50%? No sé. Es que a lo mejor se piensa que hay pasta o algo. ¿Qué hay dentro, Iker, de la caja? Cuando la abras lo verás. Oh, es que Arta no me la da. A ver, para ya de estas cosas. Mira, me parece muy guapa y en cada una de estas tarjetas hay 50.000 euros. ¿Uno? Esto para ti. ¿Qué? Pero, ¿Pero qué locura es esta? La... No, no, te... no, no, no te creo, no te creo. Me para que en serio, no, no, no lo dices en serio Pero a cambio de una cosa, cuando abras la caja Ya verás qué cosa, y te esto ¿Quieres aceptarlo? Yo no voy a ser quien para decirte sí, sí, que sí, no Sí, yo lo acepto, pero pero la caja que tiene que tener Que tenga relación con... Hombre, mí. Pues imagínate, si te ha dado esto en persona, imagínate lo que va a haber dentro de la caja Lo tengo que decir, hasta esto se lo tengo que decir ¡Ah! Vale, Squad, qué locura, eh, bueno Iker, que, que, que vaya muy bien, por cierto Ven, te devuelvo tu anillo, no, no lo no. quiero Todas estas son unas malditas pobres Pero cuando sepan lo de la caja van a flipar ¿Te ha sobornado el niño millonario? a, a ver, no, no, no, no, no vale, lo puedo vamos a cortar el vídeo justamente aquí Ahora vamos a hablar de absolutamente Todo esto, Ari, vamos a abrir la caja en el Siguiente vídeo, Squad, cuando venga que. así que comentarnos abajo en los comentarios ¿Qué creéis que hay dentro de la caja y tú vas a Ser castigada ¿Pelona? por ser Sobornada y aceptar el dinero, así Así que yo soy Arta, suscribiros al canal, dale un pedazo de like y como siempre digo, vive al máximo. máximo.